¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Humpty Dumpty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 somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Cinco ranas moteadas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 El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó hicoridicoridoc. Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos y el ratón bajó hicoridicoridoc, Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc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 Papa dos, papas 2, papas 3, papas 4, 5, papas 6, papas 7, papas más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 que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado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 Granjero en el valle. El Enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca, ay oh el de río, oh, enfermera y la vaca. La vaca, el perro llega, todo, la vaca, el perro llega. El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el El queso se queda solo